Hola, soy Mayromeo, Romeo, soy fundadora de Espacio Recrearte, un lugar para la mujer, un lugar en donde tu mujer puedes eh, llegar allí y liberar tus tensiones a través del arte, el juego, volver a recuperar eso que una vez fuiste y que ahora pues, puede convertirse en tu mejor apuesta. Estoy aquí en el taller de Miguel Ángel, donde me está ayudando a despertar y recordar todo eso que yo ya estoy de alguna manera haciendo, pero con cierta timidez. Y salgo con las pilas superpuestas, o sea, de verdad, o sea, me mí hay una, una cantidad de trucos, secretos, o sea, lo mejor... De, de toda su andadura, de todo lo que se ha gastado en, en formación. Y yo también me he gastado invertido y me ha resonado tanto, tanto cada uno de sus apartados que no tiene desperdicio. De verdad, no lo dudes. Vente, vente aquí a cualquiera de sus cursos. Es el mejor, es maestro de maestros. No te digo nada más. ¡Adelante! Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos.